Máximo Gorky fue el primer autor ruso que escribió de una manera comprensiva y favorable sobre los trabajadores y otras gentes, hasta entonces marginadas en la literatura, como Los Vagabundos, y son muchos sus cuentos sobre la explotación de los trabajadores y sobre su entorno familiar y social. El cuento al que ya damos comienzo lleva por título La florecilla. Espero que sea de tu agrado. La florecilla. Un cuento de Máximo Corky. Mediodía. Hace un calor sofocante. Acaba de resonar un cañonazo con estampido blando, extraño, como si hubiera reventado un enorme huevo podrido. En el aire, conmovido por la explosión, empiezan a percibirse mejor los acres hedores de la ciudad un intenso olor a aceite de oliva, a ajo, a vino y a polvo caliente. El cálido fragor del día meridional, dominado por el fatigoso jadeo del cañón, queda aplastado por un instante contra los recalentados adoquines del arroyo y vuelve a alzarse sobre las calles para desembocar en el mar, como un ancho río de turbias aguas. La ciudad tiene una luminosidad y un colorido múltiple, de fiesta, es, como la casulla de un sacerdote ricamente bordada, en sus apasionados gritos, palpitar y gemidos resuena con solemnidad de función religiosa, un canto a la vida. Cada ciudad es un templo erigido por los trabajadores, cada trabajo una oración al futuro. El sol está en el cenit, el cadente cielo añil deslumbra cegador, como si de cada uno de sus puntos cayera sobre la tierra y el mar un rayo azul de fuego que penetrase hondo en las piedras de la ciudad y en las profundidades de las aguas. El mar brilla como una seda, toda bordada de plata, y apenas roza el malecón con sus soñolientas olas, cálidas, verdosas, Mientras se entona en voz baja una sabia canción al sol, fuente de la vida y de la dicha. Gente polvorienta, sudorosa, llamándose alegremente unos a otros con bulliciosos gritos, va deprisa a comer. Muchos se dirigen con premura a la orilla y, luego de quitarse rápido la ropa gris, saltan al mar. Sus cuerpos morenos al caer al agua, se tornan al instante graciosamente pequeños, como obscuras partículas de polvo en una gran copa de vino. El susurro de seda del agua, los jubilosos gritos que surgen de los cuerpos refrescados, las sonoras risas y chillidos de los chiquillos, todo en unión de las risas salpicaduras del mar, horadado por la gente que salta de continuo a él... Se eleva hacia el sol, como una alegre ofrenda al astro rey. En la acera, a la sombra de una gran casa, se ha sentado a comer cuatro obreros de la pavimentación, grises, secos y duros como piedras. Un viejo canoso cubierto de polvo, como espolvoreado de ceniza. Entornados los avisores ojos de ave de zapilla, corta con la navaja un pan largo, procurando que cada trozo no sea más pequeño que los otros. Lleva un rojo gorro de punto, con una borla que le cae sobre la cara. El viejo menea con bruscas acudidas la cabeza, grande, de apóstol, mientras las aletas de su larga nariz de papagayo... Se dilatan dando sorbetones. Junto a él, sobre las recalentadas piedras, está tumbado boca arriba un bocetón moreno, broncineo como un escarabajo. A la cara le saltan migas de pan. Él entorna perezosamente los ojos y canturrea media voz como en sueños. Otros dos, sentados, apoyada a la espalda contra la blanca fachada de la casa, duermen. Hacia ellos viene un muchachito con un frasco de vino en una mano y un pequeño atillo en la otra. Se aproxima, echa hacia atrás la cabeza y grita con voz sonora, como un pájaro, sin reparar en que, a través de la paja en que está envuelto el botellón, caen a tierra con fulgor de sangre y de rubíes unos goterones de vino pesado. El viejo lo advierte, deja el pan y la navaja sobre el pecho del mozo y, agitando alarmado, la mano apresura al chiquillo. «¡Date prisa, ciego! ¡Cuidado con el vino!» El chico hace el frasco a la altura de la cara, lanza una exclamación, y se acerca corriendo a los empedradores. Todos se remueven inquietos, gritan emocionados, palpan el frasco, mientras el chico sale disparado como una flecha. Se mete en el patio y, con la misma celeridad, vuelve de allí con una gran fuente amarilla en las manos. La fuente es dejada sobre la tierra, y el viejo, con cuidado, Vierte en ella un rojo chorro de vino que fluye vivo. Cuatro pares de ojos se deleitan contemplando los destellos del vino al sol. Los resed con labios de los hombres tiemblan ansiosos. Viene una mujer con vestido azul pálido y un chal de dorado encaje sobre los cabellos negros. Resuena neto el golpeteo de los altos tacones de sus zapatos castaños. Trae de la mano a una nena de ensortijado pelo, moviendo acompasadamente la mano derecha con dos claveles grana. La nena se contonea al andar canturreando. —¡Oh, ma, oh, ma! ¡Oh, mía, ma, ma! ¡Oh, ma, ma! Luego de pararse tras la espalda del viejo empedrador, calla. Se empina de puntillas y mira seriamente por encima del hombro del viejo cómo cae el vino en la fuente amarilla, cómo cae y murmura, igual que si continuase su canción. La niña se suelta de la mano de la madre, arranca unos pétalos y, levantando mucho la manecita, obscura como el ala de un corrión, lanza los pétalos de la grana a la fuente de vino. Los cuatro hombres se estremecen, alzan enojados las polvorientas cabezas. La nenaba de palmas y ría el borofada, golpeando el suelo con sus piececitos. La madre avergonzada la coge de la mano y le dice algo en voz alta. El chiquillo agachándose suelta la carcajada, mientras en el plato, por el vino oscuro, flotan como barquichuelos grana los pétalos de los claveles. El viejo trae un vaso, saca vino de la fuente en unión de unos pétalos, se hinca pesadamente de rodillas y, llevándose el vaso a los labios, dice tranquilizador y serio, «No importa, no importa. El don de una criatura es un don del cielo. A su salud, guapa señora, y a la tuya también pequeña. Que seas tan guapa como tu madre y el doble de feliz». Hunde en el vaso los canosos bigotes, entorna los ojos y, chasqueando los labios, moviendo la corva nariz, sorbe lentamente esta bendición de color oscuro. La madre, sonriendo y saludando con inclinaciones de cabeza, se aleja llevándose de la mano a la niña, que, condoneándose, arrastra sus piececitos por las piedras. Y grita con los ojillos entornados. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mía, mamá! ¡Mamá! Los obreros, meneando la cabeza con aire de cansancio, contemplan el vino y siguen con la mirada a la nena. La miran y, sonrientes, empiezan a hablar unos con otros, dando sueltas sus expeditas lenguas de meridionales. Y en la fuente, sobre la superficie de vino rojo oscuro, se balancean los pétalos grana de las flores. Canta el mar, rumorea la ciudad, brilla radiante el sol forjando bellos cuentos.